damos la bienvenida al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar Buenos días, gracias. Gracias por acompañarnos buenos esta mañana, a doctor. Y eh, en este día, ¿verdad?, que ha sido declarado por la Asamblea Nacional como 19 de abril, como el Día Nacional de la Paz, ¿qué trascendencia tiene a cinco años de haber derrotado el intento fallido de golpe de Estado, doctor? Bienvenido. Gracias, bueno, buenos días a todos y todas. Eh, nosotros... Nos, cuando digo nosotros, todos los nicaragüenses, con el comandante Daniel al frente, con la compañera Rosario al frente, sabemos claramente que ese 19 de abril fue el día en que tomamos la decisión de consolidar la paz. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos trabajando en paz con un eh, crecimiento económico envidiable, 10 años de crecimiento continuo, 5.1 promedio, una cosa envidiable. <coughs> y los gringos, los yanquis, unidos con los vendepatrias de siempre, con los delincuentes, con los hijos, nietos y tataranietos del imperio español que quedaron aquí como oligarquía criolla, todos esos chamorros y todos esos apellidos, se juntaron para destruir el proyecto de los nicaragüenses, para destruir el proyecto de bienestar y de felicidad que tenemos los nicaragüenses, que veníamos construyéndola. Si no, dígame usted, hermano que me, y hermana que me están viendo, si no es cierto cómo encontramos en el 2007 este país. ¿No lo encontramos totalmente a oscuras acaso? ¿Acaso no lo encontramos con los parques destruidos? ¿Que acaso no lo encontramos sin carreteras? ¿Usted se acuerda cómo en el 2007, que, cuánto se dilataba usted en ir por la carretera que le llamamos carretera vieja a León, en ir de Managua a León? Es decir, era imposible. ¿Cómo lo encontramos si lo encontramos con el mismo estadio viejo, con las instalaciones deportivas que no existían? Con el mismo Polideportivo España de los años 80, es decir, ¿cómo lo encontramos? Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo estaba en el 2018? ¿Cómo veníamos avanzando? ¿Cómo se habían compuesto las carreteras? ¿Cómo habían aparecido eh, hospitales? Ese mismo año, señor, el hospital Belespay, ese hospital que nosotros siempre ponemos de ejemplo por la característica que tiene en su atención, en, en, en, en su amabilidad y en sus instalaciones. ¿Cómo encontramos todo eso? ¿Cómo fuimos construyendo? ¿Cómo fuimos transformando? Claro, eso se debió a una etapa de paz y de crecimiento permanente, continuo. Crecimiento de 5.1 y además la decisión política. Es decir, aquí vamos a crecer, aquí vamos a tener, a producir riquezas para los nicaragüenses, para invertirlo en lo que los nicaragüenses necesitan, porque los nicaragüenses, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos vías de comunicación, necesitamos cobertura eléctrica, como lo encontramos si estaba apagado totalmente este país, una oscurana terrible, y, y, y, y ya teníamos 95, ahora estamos en el 99, prácticamente tenemos cobertura universal en energía eléctrica. Es decir, eso, cuando lo vieron prepararon el zarpazo, ellos dijeron los yanquis y los otros amigos de los yanquis que son los imperios que antes ya habíamos desalojado por eso también conmemoramos a Gen y a Nicaragua porque fueron los que lucharon y nos dijeron este es el camino nosotros no podemos ser colonizados por nadie, ellos con los mismos vendepatias de siempre, con los mismos peleles como le llamó Sandino, con los mismos hijos de los españoles que quedaron aquí todos ellos dijeron es hora y hay que destruir este proyecto de los nicaragüenses y se tiraron a la aventura y vinieron trabajando vinieron escondidos buscando cómo ir montando una plataforma golpista para destruir este eh, este proyecto de bienestar de los nicaragüenses y eso fue lo que hicieron y metieron millones de, de dólares, financiaron a una serie de individuos para poder montar este proyecto claro, lo que pasa es que son los mismos traidores, zorros y ladrones de siempre y entonces parte de esos millones de dólares se los robaron hicieron un trastre no, son, no tienen la valentía de ponerse al frente comenzaron a financiar y a, y a descomponer a, a gente pobre es decir, lo que siempre hacen porque ellos nunca van al frente. Entonces, ¿qué sucedió? Nos dieron el zarpazo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estábamos tranquilos, porque nosotros estábamos confiados, porque cuando le mirábamos una sonrisita a cualquiera de estos que estaban en las diferentes reuniones de los diferentes organismos, los del COSEP, los, todos esos empresarios que participaban ahí, todos esos que se los llevaron ya, gracias a Dios, es decir, cuando estaban allí, se tiraban una sonrisa y entonces todo el mundo creía, sí, sí son amigos, ¿no? Es decir, traidores, asesinos, eso es lo que son. Entonces cuando nos, nos confiamos, los nicaragüenses nos confiamos, todo el mundo nos confiamos, porque esa solidez que veníamos demostrando, y ellos también se equivocaron, porque no identificaron la solidez esa que nosotros veníamos demostrando, no saben de que este Frente Sandinista y este país viene de luchas heroicas viene de luchas ancestrales desde el tiempo de nuestros héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas desde ese tiempo donde Irianjen con 27 años de edad y con sus eh, 4 combatientes expulsó a Gil González de esta tierra desde esas luchas viene y los expulsó a punta de palo, macana, sin las armas que tenían y sin la eh, eh, fuerza que tenían los españoles, pues venían con caballería, que venían con, con todo, con arcabuces, venían con la espada y eso sí no les falló allá ni les falló aquí, no les faltó allá ni les faltó aquí, venían con la cruz y con los curas, es decir, Allá vino Gil González y todos esos malvados, malditos conquistadores con la cruz y con los curas. Ahora vinieron los yanquis, vinieron todos los hijos de esos conquistadores, los nietos, los bisnietos, vinieron aquí con la cruz y con los curas y nos quisieron destruir. Y se tiraron a esta aventura. El plan ahora se está clarísimo. Si el plan era generar muertes, y las muertes que se generaran, achacárselas al sandinismo, al gobierno, a Daniel, a todos nosotros. Y el primer muerto de esa acción que derrotamos, desde su arranque lo derrotamos el 19 de abril, por eso es el Día Nacional de la Paz. El primer muerto es nuestro compañero, fue nuestro compañero Hilton Manzanares, que era un policía de allá de León. Entonces, ahí nosotros derrotamos desde ese primer, desde ese primer momento y comenzaron, y el, el, el gran plan, que plan más maravilloso, los grandes estrategas, lo mismo de siempre, crear pánico, eso ha sido siempre, crean pánico tirando bombardeos en diferentes países del mundo, crean pánico, acaso no nos no quisieron a la juventud nuestra crearles pánico ¿Cuántos lugares famosos conocemos? La Cuesta del Plomo. No se erizaban nuestros padres y nosotros mismos cuando oíamos los cuentos de la Cuesta del Plomo, agarraban a los chavalos y los iban a asesinar a la Cuesta del Plomo. Es decir, eso ha sido la estrategia de ellos, crear pánico, crear zozobra, crear miedo, el miedo. Nosotros lo que queremos, el, el, la estrategia de ellos es la oscuridad. Nosotros lo que queremos es la luz. Nosotros lo que queremos es que la gente sonría, que la gente pase como pasaron esta Semana Santa eh, tranquila, disfrutando, esa es, es nuestra estrategia. Entonces ellos querían crear pánico y en eso de crear pánico comenzaron a asesinar. Comenzaron a asesinar a nicaragüenses, comenzaron a meter miedo los asesinaban y como decía Alberto, los quemaban, los filmaban y los subían para crear ese terror, que todos nosotros tuviéramos miedo, tuviéramos terror, todos nosotros, los nicaragüenses en general, todos nosotros, acompañados de todo el manejo de medios de que, de que ya se van, que ya se fueron, que el avión, que no sé qué. Si, si fueron ellos lo que no iban a alcanzar en el avión, y ahí está otro listo para todos los que quieran irse también. Pero esa es la verdad. Comenzaron a criarnos temor, terror, que no pudieron, porque no saben que genéticamente este pueblo ha vivido siglos de lucha por su dignidad. Lo más importante de un pueblo, es lo más importante del pueblo nicaragüense, es la dignidad. Entonces, claro, pero como decía Sandino, es paz con dignidad. Es decir, la paz es importante, pero la dignidad es crucial. Vos, no, vos podés alcanzar la paz, pero la paz del esclavo o la paz de los sepulcros, esa no es la paz de los nicaragüenses, la paz de los nicaragüenses es la paz con dignidad la paz sin condiciones la paz sin sometimiento y esa es por la que luchamos y tenemos siglos de luchar y creían que nosotros nos íbamos a rodear en ese primer momento a como lo hicieron ellos a como lo hicieron todos esos que se fueron porque esos que se fueron no son los que estuvieron ¿verdad? No, jamás fueron. En, en, en ninguna, en ninguna, que un tranque, que no, es de no. nada, es decir... No estaban en los hoteles. <risa> sí, sí, esa es la verdad, pero bueno, ya ese capítulo nosotros lo damos por cerrado en ese momento, lo que no damos por cerrado es nuestro anhelo de paz, nuestro anhelo de dignidad, nuestra capacidad de defendernos, nosotros no damos por cerrado Nunca hasta construir el verdadero objetivo de Sandino y todos nuestros héroes y mártires, que es esa patria, esa patria con producción, con trabajo, con tranquilidad, donde nuestros niños corran tranquilos, todos tengan su vivienda. Eso lo vamos a construir, lo vamos a lograr, pero para eso tenemos que estar, lo dijo el comandante, un ojo abierto y el otro cerrado. Así vamos a dormir. Aquí que se olviden, también lo dijo el comandante Daniel, aquí que se olviden que no se va a repetir el abril escabroso que querían montar ellos. Y lo que va a haber es el abril de la paz, el mes de la paz, el abril victorioso. De abril, del 19 de abril, Día Nacional de la Paz, al 19 de julio, día de la victoria del, definitiva del pueblo nicaragüense donde comenzamos la construcción de, con un proceso prolongado que íbamos, del cual ya llevamos más de 40 años con, comenzamos la construcción de la patria que anhelamos todos así que aquí no podemos olvidar es más, nosotros no podemos olvidar tampoco podemos perdonar pero no vivimos del pasado vivimos para el futuro para mejorar vamos adelante por nuestros hijos por nuestros nietos por todos los nicaragüenses doctor quisiera eh, que transmitiéramos vamos a pedir a los muchachos eh, este, este pequeño este pequeño recorrido de imágenes que da cuenta de, de cómo actuaban y lo que hicieron verdad porque porque la gran patraña era, miren ustedes, miren ustedes, que eran eh, pacíficos y, y, y democráticos. Miren, miren ustedes, miren ustedes. Miren ustedes esto, ¿eh? Balazos, gente muerta, quemas, ¿verdad? Miren ustedes, miren ustedes, para que no se nos olvide, ¿verdad? ¿verdad? Allí quemando las artesanías, el, el parque de las artesanías, miren ustedes, miren ustedes, ¿verdad? destrucción, muerte. Miren ustedes miren ataques a las delegaciones policiales a balazos y había una orden del presidente de que bueno que no que no saliera la policía recuerden que fue la paciencia de job como dijo el comandante en su discurso luego el 19 de julio miren ustedes miren ustedes verdad eso era pacífico miren qué pacífico no ah, Sí, muy pacífico no destrozando los que pudieran a su alcance ¿Verdad? miren ustedes verdad ah, a balazo verdad Miren ustedes, repito la palabra, ¿no? Miren ustedes, ¿eh? así era la cosa, así era la cosa. Y cómo se aprovecharon, porque la policía tenía la orden de no, de no actuar. Ahí estaban robando, además, pues, porque eran ladrones, desde luego, ¿verdad? Ahí están saqueando, ¿no? Miren ustedes, parte de lo que son, ¿no? lo que eran. Y a toda esta gente le engancharon, soltaron a los, a los, a los presos. Y no estamos hablando de gente, estamos hablando de que había gente detenida por delincuentes, ¿no? Miren ustedes, eh, Pegándole fuego, haciendo barbaridades, y todo esto lo colgaban ellos, doctor, hay que recordarlo, ¿verdad? A ellos como, como gran victoria, pues, miren todo lo que hacían, miren todo lo que hacían, miren todo lo que hacían, ¿eh? Y eran pacíficos, y continúa diciendo que son los pacíficos, los pacíficos, los pacíficos, y que querían la democracia, eh, clase de demócrata, ¿no? ¿Eh? Este es el que trabaja en el gobierno, hay que es quemarlo, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes, ¿eh? ¿Eh? de Gobernación, eso es lo que ocurrió, ¿verdad? Y a la gente que mataron, a la gente que asesinaron, los policías muertos, ¿verdad? Miren ustedes toda esta destrucción, ¿verdad? ¿Ah? Pero eran pacíficos, y aquí venía la tal vieja burruejola. le digo, vieja porque ni modo, pues, ¿qué vamos a hacer. <risa> La vieja Urrejola, el otro payaso, Moclín de. ¿Cómo se llama? Eh, la, Abrao. Eh, Abrao. Ah, aquí está, eh. ahí está, mira. Ahí está, eh. la quema. Qué maravilloso, qué lindo, pacífico. Se ponían a rezar. Ahí están los balazos, miren, no era balazo. Y se ponían a rezar en las esquinas, señor, por favor, miren ustedes, pues. Ah, y de a todo esto, locuras lo bendecían. Ese que quería ser general de división de ese ejército. Que le llamaba, eh, va, eh, ¿verdad? Y el otro que está preso, ¿verdad? Miren ustedes, eh, qué maravilla, qué maravilla. ¿ah? Qué maravilla, ¿verdad? Pacífico, miren. ¿eh? Si este es un acto pacífico. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, todos estos tipos estuvieran con pena de muerte. Muerto. Estuvieran muertos. Estuvieran muerto ya toditos. Aquí tenía secuestrado al hermano, muerto. Miren ustedes, ¿verdad? Esto es lo que hacían. Esto es lo que hacían. Ah, ahí están los balazos, miren, ahí están, ahí están los casquillos, miren ustedes, ah, ahí está, ah, doctor, todo esto fue lo que perpetraron, lo que promovieron, pero fueron derrotados, fueron derrotados, ¿verdad? fueron derrotados, y eso es por eso es que tienen que estar claros que, que, que no, no, no pudieron, pues ahí está, pusieron estas estas ¿verdad? pipas de combustible ahí en Carazo, Carazo, querían volar todo el pueblo. Mira, a ver, qué, qué maravilla, qué, pero qué, qué, qué, qué, pacífico. Qué, qué pacífico, ¿no? Qué pacífico, ¿no? Nada de esto, vieron los que vinieron, ¿verdad? Nada de esto, porque venían pues, a sumarse a la conspiración, sumarse a, a, a, a, a, a intentar el derrocamiento del gobierno, ¿verdad? se fueron por la vía armada y fueron derrotados por la policía cuando ya, ya salieron con la policía voluntaria ya, se acabó es más, los detenían y después los soltaban recuerdo que veían los detenían es más, allá, al comienzo después los soltaban los entregaban a los padres sí. y volvían a la misma porque claro, les pagaban, les daban no sé cuántos y tiraban, también les daban drogas y esto es todo lo que hacían miren ustedes ¿eh? qué maravilla no esto es lo que hicieron a esto le van a llamar una protesta cívica, mire ese tipo. Ahora imagínate vos, ¿ah? y en Estados Unidos dos horitas mataron para que se metieran al Capitolio y un par de payasos ahí, ¿eh? insurrección y ahí están presos todos. ¿Ah? Aquí había todo, miren, todos los fusiles que estaban, miren, miren, ahí está, ¿eh? No fue a balazo, pues, miren ustedes, ¿eh? Qué maravilla, eso no mata, mira, ¿eh? ¿Ah? Miren ustedes, ¿eh? Y son tan demócratas que encontraban en un tranque los cobardes. Este trabaja en el Ministerio de Salud. A ver, golpearlo, torturarlo. Sí, eh, que, que demócratas, ¿no? Que demócratas. ¿no? Destruyeron ambulancias. Destruyeron ambulancias. Ahí está, ¿verdad? Eh? Se murieron pacientes en los Ahí está, mira. Arruinaron todo el tránsito eh, centroamericano, toda la gente. Y también mira, mira. los ataques a la policía, balazos y todo. Ahí está. No, no eran pacíficos. ¿no? ¿eh? Miren todo lo que, lo que provocaron, policías heridos, quema, destrucción y muerte, caos. ¿Cómo no van a ser criminales? Díganme ustedes. ¿eh? ¿Y quiénes eran los responsables de esto? Los que ahora están allá donde los gringos. Y los gringos no hayan que hacer con ellos, ¿verdad? ¿Eh? Ahí se están matando entre ellos porque esa es la naturaleza, están matando por los reales y todo lo demás y eso fue pues lo que... Lo que ahí está el mercado de Masaya, mira. ¡Qué barbaridad! Y el otro video que muestra los, los otros crímenes, que es, más, es un poco más breve, veamos ustedes, miren ustedes, ¡qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué barbaridad! ¿Ah? Este es para que no se nos olvide de lo que eran capaces, ¿verdad? De situaciones que no conocíamos en este país, ¿verdad? Ahí está, este es el otro video, mire, mire doctor, este está este otro video, mire, ahí está la gente, ¿verdad? Ahí está el herido, ¿Verdad? ¿Ah? Lo tienen que sacar, creo que esto al lado de este Lee, si mal no recuerdo, ¿verdad? Tienen que sacarlo, ¿verdad? Ahí está el detenido el tránsito, el comercio, el tránsito comercial. O sea, en la Trinidad. Ahí está la Trinidad, ¿verdad? Ahí está, ahí sí, no mira, en la Trinidad. Ay, sí, hombre, sí, qué es. maravilla. Ah, no tranques en Colombia, malo, tranques en Costa Rica, malo, tranques en Estados Unidos, ni pensarlo, tranques en Perú, malo, tranques en Bolivia, malo, tranques en Nicaragua son un invento maravilloso, como dijo el cura ese, y además pues hay que promoverlo, y son pacíficos, ve qué bonito, ¿no? Es doble rasero, doctor, mire, o sea, ataques, ataques, destrucción, muerte, a quien agarraran ahí lo mataban, ¿no? Y ese es lo que pasó, y ahí están, ahí están los. Está el tipo disparando, mira, ahí está, pacífico, pues, pacífico. Ah, ahí está, ¿eh? Ah, ya tienen a un, a un policía, miren que, que, que, que ya lo tienen, lo hirieron, para que vean, ahí están los balazos. Ah, no, pues, pero fue, fue pacífico. Ah, ahí quemando la radio ya los demócratas, pues, porque ay, que, ay, ¿por qué no quemaron? Fueron a quemar la prensa, pero la prensa hoy se inaugura el nuevo centro cultural. Politécnico José Cronel Urtecho, ¿verdad? No se quemó, ¿vieron ustedes? El Frente no la quemó, el gobierno restituyó derechos para la gente, ¿ya? ellos quemaron la Radio Nicaragua, quemaron la Radio allá. y si hubieran podido queman todos los canales, porque eso decía que venían a quemarnos, recuerdo. Así Así es, es, eh, mira qué lindo, bien. mira qué lindo, los pacíficos, mira qué lindo los pacíficos, mira qué lindo, mira. Mire usted qué lindo, ¿no? Los pacíficos, los pacíficos. Y esto usted tuvo una gran paciencia, porque esto no hubiera dudado ni tres días. En otro lado hubieran sacado de inmediato a las fuerzas policiales, del Ejército, de menos ¿verdad? tres días. Ah, doctor, ese doble rasero eh, Mira, ahí está, eh, están disparando. Eh. Ahí va el otro con el acá, eh. ¿eh? ahí está el otro, eh, el francotirador. Ahí está, ¿eh? Qué maravilla, mira, ¿eh? Ay, ahí está un, ahí está pacífico, ¿no? Ahí está, pacífico, miren ustedes con el M16. ¿Ah? Sí. Y todo esto no existió para ninguno de los payasos. Aquí están los estudiantes, miren, todos son ingenieros ahora. No. Ahí está, ¿eh? miren las agresiones a los, a los hermanos, solo por trabajar en el gobierno, no trabajan en el gobierno, este sandinista ya. Y de saqueo, porque son ladrones, pues, ¿verdad? Y claro, mandaban a la gente a robar también, ¿verdad? Ya. Como ellos, porque ellos son ladrones de cuello blanco, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Este es todo lo que hacían. ¿eh? Entonces, ¿qué quedamos? Ahí está el laca, mira, colgándole al tipo, ¿eh? pregable. Ahí está. Eso es lo que hicieron. Y a eso le llaman protestas pacíficas. Es que son, como decimos, cínicos, ¿verdad? Cínicos. Y continúan. Vean ¿eh? esta pobre mujer, mira, eh esta pobre compañera, mira. ah Hombre, Además, que la cobardía, mira, ¿eh? qué barbaridad, ¿eh? mira. que... ¿Ah? Y el ojo, este payaso este, está, payaso, este payaso, este payaso, ya te al otro desnudándolo, mira, ¿eh? Ese payaso decía que era ministro del gobierno, el ministro de la empresa privada. Ahí está, miren. Ahí está, ¿ven? Eh. Ahí está, miren. Comida telescópica, ahí está, miren. Ah, no, pero son pacíficos, eran pacíficos. Miren ustedes. ahí está. Y obstaculizando el comercio centroamericano, el corredor centroamericano. Y no les importaba. ahí apareció un Cuba, aparecieron un uno, le, al que está preso le dijeron, mire, pero déjenos pasar. No, ustedes no son nicaragüenses, no se metan. Ese doble rasero, doctor, aquí se acabó también y no importa lo que ellos anden con sus mentiras diciendo, aquí sabemos lo que pasó. Así es, eso... Por eso es que 19 de abril, Día Nacional de la Paz, porque nosotros... Eh, vamos a estar alerta siempre los nicaragüenses para que no se vuelvan a repetir actos como como estos situaciones como estas que estamos que vivimos y que estamos viendo porque no podemos olvidar nosotros no se nos puede olvidar menos que perdonemos es decir, y vamos a luchar por mantener la paz en este país pero además tenemos que ir aprendiendo para identificar quiénes son los verdaderos responsables. Aquí los responsables es un imperio que financia todo esto, que quiere que los gobiernos de todos los países, de nuestros países, seamos súbditos de ellos. Respondamos a los intereses de ellos y los intereses de los nicaragüenses son de los nicaragüenses y los nicaragüenses tienen que buscar cómo salir adelante, no subordinados a nadie. Nosotros estamos de acuerdo con mantener relaciones de respeto mutuo con todos los países, con todas las diferentes eh, eh, representaciones en el mundo, pero con respeto, eso es lo más importante, con respeto y vamos adelante pero si quieren venir a imponernos, si quieren venir a hacernos eh, súbditos de ellos, eso no lo vamos. Y los pueblos de América no lo van. Ahí están las protestas en, en Argentina, porque llegó una señora que es la encargada del comando sur de los yanquis, aquella que dijo de que todos esos países, todos nuestros países son importantes por el agua, por el litio, por el, que son su reserva estratégica y que se transforman en cuestión de seguridad nacional, dijo de los Estados Unidos. ¿De, de qué santo? Entonces están las protestas. Los países, nosotros, los pueblos, no podemos, no podemos dejarnos intimidar y además no podemos arrodillarnos. Es decir, nuestra América la América nuestra, la América latina, la América a la cual le cantó Darío, la América, nuestra América a la cual se refirió Sandino, tiene que eh, vivir en paz, pero con dignidad. Entonces no, eso no se va a permitir, y sabemos que esos fueron los que financiaron todo, pero también sabemos, ah bueno, y también sabemos de que hay otros imperios, ya, como los europeos, que se pusieron de manifiesto ayer. Se pusieron de manifiesto ayer porque sacaron un comunicado, uh -huh. un, alabando lo que pasó, diciendo que van, continúan apoyando esas acciones. Eso salieron diciendo. Y el gobierno de Nicaragua respondió con un comunicado en correspondencia a tono con los sentimientos de los nicaragüenses a tono con nosotros es decir nosotros es decir que vayan esos a decir que dicen eso que respondan por los genocidios los crímenes los millones de muertos que tienen en América y en África que vayan a responder por eso es que eso es lo que necesitan responder entonces esos son los financiadores pero después tenemos que estar claros Quiénes son los intermediarios, los ladrones que reciben los reales, que comienzan a mover esos reales adentro para crear los disturbios, se roban la mitad porque son ladrones, y la otra la mitad la ocupan para la destrucción y la muerte. Eso sabemos quiénes son: son los oligarcas, son los chamorros, son los aguerri-chamorros, chamorro-aguerri, jali-chamorros. Todos esos mezclados que son los hijos de los españoles que vinieron a conquistarnos y que quedaron genéticamente impregnados de aquel desprecio por nuestra gente, el desprecio que tienen por nosotros porque ellos son los verdaderos herederos de la real corona. Traidores, vendepaque, les digo, sandino, pelele. Esa es la verdad. Entonces, eso, con sus medios, con sus empresas, comenzaron a agarrar los reales, comenzaron a actuar. Pero ellos no fueron los que fueron allí, en esos lugares horrorosos, situaciones terribles, de quemas de casas, de destrucción de vehículos, de asesinatos. De, no, no, ellos no estaban ahí. Ellos no estaban ahí. Es decir, ahí están personas que por el sistema capitalista que ha existido y que nosotros estamos buscando cómo transformar, pues son personas que se han transformado en delincuentes, son nicaragüenses, que, y entonces que le dan unos reales para ir a hacer todas estas barbaridades. Pero esa capa intermedia, que es la que se fue en el avión, es eso... Eh, eh, medio pelo que estaban ahí, todos esos, los traidores que estaban ahí, los traidores que en alguna vez estuvieron al lado del pueblo de Nicaragua y que traicionaron al pueblo de Nicaragua, todos esos que se fueron ahí juntitos, ya que se los llevó su dueño, porque esos no son humanos, pues son una cosa que la agarran los gringos y la ponen donde ellos, quienes se la llevaron sus dueños. Esos fueron los que, eh, col, no sé cómo que le colaboradores, no, responsables necesarios para ejecutar esa acción que ejecutaron el imperio, los imperios. Y entonces estos son los responsables de esa muerte. Todos esos, vaya que se vayan! Ahora, a ver qué es lo que sucede. Hay una parte de estos golpistas. Que ahí andan en las calles, hay otra parte que lo que andan es, ¿verdad? siguen robándose los reales, dando lecciones de democracia, y lo mismo siempre. ¿verdad? Y locura, que quieren, como siempre, yo no fui, ¿no? Es decir, sí, que el, eh, ellos no fueron, como no fueron tampoco los responsables del genocidio. Que hicieron con nuestros hermanos indígenas, con nuestros tatarabuelos, tatarabuelos, realmente. Es decir, entonces, son... Pero es que el Señor los llamó exactamente lo que son: sepulcro blanqueados, fariseos. Estos son los verdaderos herederos de Caifás. Eso era el, el gran, los, los sacerdotes. Ah, los que siempre andaban con las grandes coronas y, y todo el lujo. ¿verdad? Mientras que Jesús predicó descalzo, en las calles, con la gente empobrecida. Ese es el verdadero cristianismo. Jesús no predicó que violaran a los niños, doctor. No, no, ese es el verdadero cristianismo, el de, el de Jesús, no el de estos sátrapas, sepulcro banqueado. Es decir, que el pueblo los está sacando del templo como Jesús los sacó de su templo. Bueno, todo este pueblo celebrando, conmemorando este día 19 de abril, Día Nacional de la Paz. Muchas gracias, doctor. Vamos adelante.